a las 7 de la mañana con 57 minutos, gracias por la compañía estamos a 3 minutos nada más para las 8 de la mañana si tiene que ya salir a la oficina, bien en este espacio de entrevista vamos a hablar acerca de esta producción milenaria que tenemos en la zona andina de nuestro país y por supuesto de todo el cono sur el trabajo intenso que siempre hemos visto de la mano del artesano boliviano eh, sobre todo y cómo esta garantía genera. Era pues eh, una producción importantísima en temas eh, de prendas, de alpaca y de otros productos de los camélidos bolivianos. Eh, de eso se habla mucho, pero sin duda eh, tenemos un trabajo eh, que ya ha llegado a un nivel de excelencia y además 100% boliviano. Para eso tengo el gusto de presentar al gerente ejecutivo de Yacana, a Daniel Miguel Aníbal Calle Coca, que nos acompaña en esta posibilidad de hablar justamente de la producción nacional, pero también de exportación. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, bueno, es un poco hablar de fibras de altura y no se puede dejar de hablar de lo que es Yacana hoy en día. Es una empresa netamente boliviana que ha empezado sus actividades a partir del 2014 con el inicio del proyecto y esta ya ha empezado a funcionar a partir del 2017. 2018, 2019 estamos empezando a la vanguardia de lo que es toda la fibra de caméridos, eh, no solamente trabajamos con fibra de alpaca, hoy en día ahora estamos entrando a lo que es la fibra de llama y a la fibra de oveja. Entonces estos son unos uno de los pequeños productos que nosotros hacemos como Yacana y obviamente eh, Nos tenemos un poco el trabajo que están realizando. Sí, son las... esas son las chalinas que nosotros tenemos, estas son las chompas que ya han salido, parte de Yacana. En la actualidad estamos haciendo las exportaciones al, a Inglaterra. A Inglaterra. A dos... Justamente salió 12. la noticia. Sí. ¿no? La, la semana pasada son siete toneladas de exportación. Sí, ¿no? aproximadamente. Este es el segundo envío que se está haciendo en este mes. Aproximadamente ya estamos, eh, bueno, se envió anteriormente 8 toneladas, entonces estamos con 15 toneladas directamente de envío a Inglaterra. Trabajamos allá con dos empresas, que es eh, Hill Holdings y Avenge Fevers. Entonces, en la actualidad ya estamos empezando a entrar justamente en nuestros países vecinos, como se tiene un impacto con ellos tanto en el lado de Chile y Argentina. Entonces ya estamos empezando a, a crecer como empresa estatal. Un trabajo que eh, nos lleva justamente a entender todo el proceso productivo. ¿Nos puedes dar una explicación técnica de este proceso productivo que lleva a la empresa? Claro que sí. Lo que pasa es que Yacana ha empezado a tener, eh, bueno, tiene sus centros de acopio en el lado de Turco, que es el lado de Oruro, y tenemos otro centro de acopio en Ulla que es el norte de, Paz, norte de La Paz. Norte de La Paz. Norte de la Paz. Uh -huh. Entonces, Ulla Ulla justamente es un centro de acopio muy interesante, porque la mayor cantidad de fibra que se puede acopiar es de color blanco. Entonces... Es, es por región y por tonalidades esa, que se va... Eh, generalmente, generalmente, generalmente es de este color, color blanco, ¿no? le cuento allá en Ulla Ulla Y en el lado de Turco tenemos más un poco las fibras de colores, los colores naturales como podemos ver acá. De este tono. Entonces, ¿no? esos son los tonos que... Los hay. grises y los tonos más Exactamente. Exactamente. cafés, tierra, ¿no? Entonces, eh, Yacana como tal hace eh, trabajo con colores naturales pero también trabaja con teñido de la alfaca. Entonces, ese es el resultado de estas prendas que en la actualidad nosotros tenemos en el mercado, en la tienda... de Lo hospital. primero que es eh, el, el trabajo hacia estas, estos puntos de recolección de la lana, ¿no? Uh -huh. Exactamente, los centros de acopio. Centros de Una acopio. vez hecho el acopio de toda la fibra, eh, hacemos, de como le dije, de alpaca, hacemos de llama y hacemos de de uh -huh. las merinas. Tenemos nosotros el proceso de descargado, lavado y tratado. Lo que nosotros estamos exportando hoy en día son los tops. Es como una mecha de la fibra ya tratada directamente para hacer hilo. Y Este tratamiento nos puede explicar un poquito a grandes rasgos de qué trata eh, para tener un poquito el contexto de cómo se está, se está exportando esta producción. Claro. claro, miren, es bien fácil. Eh, imagínense, es como el algodón. Uh -huh. Es solamente la mecha que vamos a sacando y quitando todas las impurezas que tiene cada una de ellas. Uh -huh. Seleccionando la fibra. Lo que pasa es que cuando uno compra la fibra por completo, en el vellón completo, entonces se pueden encontrar diferentes tipos de calidades de fibra. Estamos hablando de la más fina, que es la, la Royal, estamos hablando de la Baby Alpaca, la Superfina y el Guarizo. Entonces esas son las categorías que tiene la fibra de alpaca. Y eh, con, coméntenos un poco sobre la planta, cuánta gente trabaja, eh, cuánto, cuánto de producción se genera en este momento anualmente. Bueno, a la fecha eh, Yacana cuenta con 68 personas. Estamos hablando eh, casi 10 personas que son de la parte administrativa y gerencias y estamos trabajando con 58 personas en planta. Estas 58 personas están divididas tanto en la parte de lo que es el cardado, lavado, eh, hilos, telas, teñido. Entonces, cada grupo de personas interactúa directamente en el proceso proactivo. Todas ellas, muchas de ellas, eh, viven allá en Cayutaca. Es el centro, eh, bueno, es el, la zona comercial que, donde se encuentra ya acá en la fecha. Mucha gente, igual eh, casi el 50% vive en el Alto y un 20% es el que vive en la ciudad de La Paz. Ese es el equipo de trabajo consolidado hasta el momento. Hablemos de la producción ya de prendas que estamos uh -huh. viendo en este momento, eh, ya la calidad de prendas que tenemos. Nos hablabas de bufandas, por ejemplo, de tapados, pero también de chompas, de, eh, de suéteres, eh, de diferentes eh, eh, propuestas en colores y diseños además. ¿no? Justamente a la fecha... Ya estamos empezando a incursionar, bueno, eso, bueno, recién estamos sacando, anteriormente solamente sacábamos bufandas y, y mantillas. Entonces, estos son los nuevos productos de Yacana, que son chompas, 100% alpaca, estamos sacando en dos títulos, uno es eh, 2.16, que es justamente esta la que usted está grabando, y esta... Directamente es un poco más dureza, más abrigadora. Y el costo es por peso, ¿no? En realidad. No. O cómo se calcula, bueno, digamos, el costo de una bueno, prenda. Se hace, hablando de netamente técnicos. El costo está en función al costo fijo y costo variable que nos va a ayudar a determinar el costo, el, el costo que se o el precio de venta que uh -huh. se tiene en las, en las chompas. Este es otro modelo que hemos sacado es un poco más delgado. No que es, ahora está de moda, ¿no? Oh, estos, sí, bastante. que son mucho más ligeros. Miren, y... Ya tenemos bastantes pedidos de esta. Salió hace una semana y media ya estamos haciendo con los pedidos de aproximadamente 150. Muchas están muy interesadas justamente y estos en estos colores que tipos están de, decor, de moda, ¿no? Sí. El color vino y así toda esta producción que no solamente queda en, estos, eh, eh, en estas prendas, sino también en objetos eh, hechos en alpaca también. Y esto es lo más interesante. Como estuches, ¿no? Estos estuches tienen un externo, una capa externa que es 100% alpaca e interna hecha con fibra de algodón que es un poco más resistente y tupida, para que no se afecte. Esos son los paquetes de que estamos sacando, justamente de promociones con las prendas y obviamente esto lo pueden encontrar en nuestras tiendas de Mapa, en la calle Buen y Camacho. Exactamente en qué lugar es eh, específico para que la gente ya empiece a aproximarse y, y empezar a consumir este producto claro. 100% nacional. Es en la tienda Super Mapa todos lo conocen y también pueden aplicar lo del segundo aguinaldo que sigue vigente y ahí pueden en la, en la Camacho en exactamente Camacho Escaña, y bueno esquina ¿no? bueno exactamente Frente ahí a estamos, la plaza Camacho ¿no? estamos de, sí exactamente estamos ahí tenemos la aplicación de doble aguinaldo estamos sacando un nuevo un nuevo stock por ejemplo de esta prenda que ha sido sumamente requerida en todo lugar que es muy bella y es igual siempre... Los colores, alpaca. todo, ¿no? Hacemos nuevas combinaciones. No genera alergia, ¿no? Sobre todo eso. También siempre preguntan sobre los, Ay, el, los productos de camélidos. El, el beneficio que se tiene en la fibra de alpaca es que es antialérgica. y estas especialmente tienen un nivel de confort de casi el 98%. Eso quiere decir de que no pica el cuerpo. Se puede estar encima de la piel, lo único que va a hacer es calentar y no le va a picar. Esa es la ventaja que tiene y es el trabajo que se hace en Yacana. Para cerrar, eh, hablemos de exportaciones. Mm -hmm. Esta ha sido una muy buena noticia frente a, a un tema de inversión y también de ingreso de recursos para el país. Eh, ¿Van a haber exportaciones en este, en este año o ya se proyecta para el siguiente año? No, lo bueno es que, mire, a esta fecha... Eh, estamos programando ya dos exportaciones más en el mes de octubre y la primera segunda quincena la primera quincena de diciembre vamos a seguir con las, con nuestros clientes de Inglaterra pero paralelamente ya estamos empezando a exportar los hilos estamos ya tenemos los contactos, ya se ha mandado un primer lote de prueba justamente lo que nos ha requerido eh, Chile y Argentina que son dos clientes que estamos en potenciales, que estamos empezando ya a mandar mucha mercadería. Han llevado las prendas, han llevado los hilos, ya tenemos un ok, hemos mandado una, un pequeño lote de exportación de hilos que les ha encantado la resistencia que se tiene. Obviamente, eh, como al principio siempre ha tenido fallas, pero ha ido superando y ha ido mejorando la calidad de su producto. Y los precios y son competitivos. ¿no? Uy, muy competitivos. Tenemos una diferencia de casi... El, hasta el 15% respecto a la competencia en precios. Entonces, eh, es una empresa que está creciendo, es competitiva dentro del mercado y sus productos, lo más interesante, nosotros hacemos desde la fibra de estos productos. Es netamente... Todo el, toda la cadena toda productiva... Toda la cadena productiva es 100% boliviano y es 100% yacana. Le agradezco por su tiempo, además por habernos explicado cada uno de, de los procesos que vive en este momento la empresa Yacana. Hemos estado junto al gerente Daniel Miguel Aníbal Calle Coca, que nos ha acompañado, dándonos toda esta información respecto al trabajo 100% boliviano de Yacana. Vamos a agradecerle, pues, y vamos a hacer una breve pausa a usted que nos sigue a través de aviayala.com. Eh, gracias por habernos acompañado. No, más bien, muchas gracias por el espacio brindado a mi empresa. Así es. Vamos a hacer la pausa. Enseguida volvemos.